invitado especial yo creo que esta semana creo que va a ser histórica eh, recordar esta semana porque durante esta semana aparte de que regresó el regresó al programa han venido varios invitados tuvo la familia miren esto ahí está la familia y pero hoy creo que no lo había invitado al programa eh, habíamos acordado pero nunca coincidíamos y creo que la mejor la mejor el mejor momento para visitar lo oye y ya un millón de pesos entrega gente sin la mano no digo yo o sea que pácalo ¿por qué te quedas callado? Entonces como nosotros está Rider Pieslayer. Slayer Activo, activo dijo mi líder nunca opa que La mujer no va a soltarse ese hombre dijo león Fernández, ven aquí, donde Lee increíble, Dios mío. Oye, oíste lo que ella dijo. Hola, Ridel. Nunca opas que sea jefe. Trae Bien. mala consecuencia. Bien. Ridel, ¿cómo tú te sientes, hermano mío? Eh, en primer lugar, un placer, hermano un honor estar aquí compartiendo con ustedes, en estos flores, mi hermanito, y sabe de corazón lo quiero. Mío, Por la Ridel, joven que, Ridel, que su nombre Ridel. no le llega. Liz, Liz, Liz. Tú vas a llegar después. que le a llegar después. Tú vas a llegar después. <risa> tú, a llegar después eh, no, porque... man, tú sabes que tú eres uno de los pilares en lo que es el movimiento serie 5 c Cuando tú comenzaste en esto, ya no, y nosotros andábamos en pampera, tú sabes... <risa> No, no, ya, ya uno está quitado de ese. es sí, de la Duarte la verdad, Arriba. Es de la Duarte oculta Arriba. Es de la Duarte Orgullosamente Arriba. Orgullosamente de mi barrio. No, así mismo. ¿eh? Olgui o sea, el, Marte, el oh, no? Es Olgui Marte. No es Priven Rico, Río. Díselo, no, es Priven ah, Rico. Pero que ya se lo aplicaron los muchachos el otro día. No, aquí, no, me ya es Priven Rico, ya. Sí. No, no, yo voy diario. Diario. Ajá, voy diario porque tengo que ver a mis abuelos que están allá. Increíble. Ponle la música. Hace ya, hace ya. Tenemos... Ajá, Ajá. <risa> Ridelfi, de una vez voy a empezar contigo por algo que vi de mi amigo, el amigo de, de Neto Flow, que es amigo amigo de Neto Flow, uh -huh. Sadiel Stone, donde hacía una referencia de una crítica que le hizo a Ejevito, de como que ahora el movimiento se está apoyando cosas como, como Chopa, barriales. Él no lo hizo en el momento por la canción que tú sacaste eh, recientemente. Sadiel Stone, ¿cómo te explico? Por su trayectoria, mucho respeto para ti, Manito. Pero yo siempre he notado que tú siempre cuando tienes algo que ver conmigo, un ejemplo, uh -huh. él ignora o la pregunta que le hacen, incluso contigo, una entrevista uh -huh. que tú hiciste, allá, me acuerdo yo, uh -huh. tengo eso video guardado, él la in, le ignora cuando le preguntan por mí. A mí no me interesa si él dice algo positivo o negativo de mí pero creo que hay que dársela quien la tiene, aunque no me interesa si me la dan o no me la dan, porque yo sé lo que estoy haciendo y el trabajo que estoy llevando. Sobre hablar sobre plaga, no sé si se refirió no a mí. Plaga, yo creo que él él le dijo, dijo como plaga. Barrial él, él o algo plaga. así. Plaga, él dijo plaga, la palabra plaga. Uh -huh. No sé si se refirió a la a de la familia musical o a Ridel Slayer por el tema... O que tal hizo. vez puede ser por el, el entorno que, de los muchachos que se están uniendo en los barrios, tal vez por eso. Eh, su en, en realidad, no todavía no sé el motivo de su declaración en Instagram. Por eso no puedo darte una opinión uh -huh. positiva o negativa. Pero, como te explico, respeto para él, no me interesa su opinión en No puedo decirte nada sobre eso. Ridel, yo te veo como que has cambiado de estilo. Te quitas de las trenzas. Te veo como más cebita, más bonita. ¡Hay un dinero! ¡Hay un dinero! Ya. Esas gafas Ahí se valen, es que me valen, me valen unos cuartos. ¿Cuál es me la la regaló él. ¿Cuál es la intención de eso? ¿Vienes con un nuevo concepto? O oh, te iba a decir también eso. Este cambio tuyo, como dice Liz... ¿Te debe a, a las declaraciones de Sadie? Y mira la canción que tú viste, y mira la canción que tú estás teniendo ahora. Una canción sumamente fuerte. Entonces, ¿por dónde viene Saludo Riedelfi? a Newman, ahora. que mandó un saludo a Saludo a, a New Newman. mi hermanito, mi hermanito. ¿Esos cambios vienen con eso? ¿Con el estilo y con la forma de cantar ahora? Mira, Ridelfi Slayer viene un poco más fuerte. O sea, vamos detrás de la pegada ya. Nosotros hemos trabajado mucho los temas románticos, temas jepa, temas rap, eh, eh, dance, toda clase, toda clase de temas. El que no le guste los temas que estamos haciendo ahora puede dirigirse a escuchar Loquita de Amor, escuchar Dice que no me ama, escuchar eh, Contigo Quiero Una Noche. ¿Tú me estás entendiendo? Yo soy un artista, yo me debo a un público, yo al público le doy toda clase de contenido. ¿Me entiendes? Eso es el trabajo que vengo haciendo. El corte del pelo me lo hice porque ya quería un cambio. Tenía ocho años con el pelo. Y ya como que me sentía cansado, muy monótono. Y dije yo, no, ya vamos a variar un poco. Vamos a poner un chimpa palomo. Pero el tigueraje vamos a demostrarlo en la música, que la música hable sola. La oficina del movimiento. La ya no se me ha invitado a mí todavía. ¿Qué como que, que pasó ahí? Yo no puedo decir lo contrario. No espera, espera ni... no, a mí no. Sí. La, la oficina de movimiento. Explícame eso, los muchachos de los rieles que son míos todos. Y que siempre ha sonado un movimiento de los tiempos cuando nosotros parábamos afuera a ver los parties. Explícame eso, la oficina de movimiento. Yo una vez vi una foto de un combo que era con Domi esa gente. ¿Cómo que le llamaban? Ese combo? Oh, esa fue, eso fue, no fue un combo. Eso fue El Dream que... Team, ¿no? El pues? Dream, Dream Team. Jaqueline Herrera, ese mismo. Yo una vez vi eso... Y yo estaba hablando con De La Familia y estaba hablando con la Molly y le dijimos, pero nosotros debemos hacer algo donde unamos el movimiento. A que el movimiento, los que son enemigos, los hagamos amigos. Y los que no puedan hacerse amigos, que sigan siendo enemigos, pero que eh, de, de, detrás de cámara, no sé, no sé, no lo lleven muy a lo personal. ¿Tú me entiendes? Okay. Entonces, eh, De La Familia una vez saltó, no, porque esta es la oficina del movimiento, porque aquí hay que a todo el mundo. Y es verdad, la realidad. Entonces, nosotros seguimos por ahí en tripeo, en tripeo, hasta mira dónde lo hemos llevado. Entonces, donde hemos llevado el movimiento completo, casi mente, un 60% más o menos. Y seguirán bajando los muchachos, porque la idea es, hermanito, que, que, que como él tiene una plataforma de la familia musical, yo tengo una plata, una plataforma, Graf tiene una plataforma, tú tienes una, cada quien tiene una plataforma, unamos toda esa plataforma para dar a reconocer cada uno de esos talentos que vayan bajando allá. Nosotros lo grabamos. Lo subimos, le decimos el nombre, decimos qué, qué cosa hace y qué cosa no hace. Un aporte, hace un, un aporte, aporte al movimiento. movimiento? Veo muchas personas criticándolo. ¿Tú sabes qué yo le digo a esas personas que lo están criticando? Háganlo ustedes. No critiquen tanto, dejen de ser. Lo que Sadiel dijo, plaga, esa palabra le sale a ellos, a los que no apoyan lo o sea, buenos dices, que uno está haciendo. A Sadie le, le pega mala plaga porque no lo apoye, no no, apoya. No, Sadie le apoya. Que le diga esa palabra a los que no están de acuerdo. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Mira, Manito, te voy a decir algo. Nadie puede hablar de barrial ni de nada malo, porque de dónde que viene la música urbana, Manito, de dónde que viene, es del, es del silencio que viene. Yo nunca he visto en el silencio. Yo creo que la, la música urbana viene de los guetos, de los barrios, donde se expresa lo negativo y lo positivo que tiene un barrio. Donde tú hablas con un contenido. Que barrial, que, que, que, que ¿me entiendes? Ridelfi, siempre hemos criticado aquí en Los Osobrosos que el género no tiene unidad. Es el problema. De tu parte, ¿tú estarías dispuesto a acabar con esa animadversión con Sadiel? No, que con Sadiel yo no llevo nada. ¿Y de dónde viene eso? No, que yo no sé. A él le pregunta por mí él ignora la pregunta. Quiero. Entonces, entonces ¿tú sí estarías dispuesto a...? Es que Sadiel y yo grabamos un tema juntos unión entre ustedes. Es que hicimos un tema en Enemigos Ocultos donde salimos juntos y compartimos eh, un trabajo. No hay problema. Somos del mismo bloque. Somos de los rieles. representamos los rieles ciris por siempre. a Los chiribos también porque me crían los dos varios. ¿Me ¿Entiendes? Sí. Sadiel y yo no tenemos ningún tipo de problema. Simplemente que... A veces veo como mucho un, un poco de ignorancia en su forma de comportarse cuando le pregunta por Ridelfiel, el ¿Dónde lo que te, pudiera decir algo bonito? De un uno, apoyo, Somos manito? del mismo bloque, Manito. ¿Crees, Ridelfi? Yo le pedía consejo, adelante, Manito. Él me daba consejo a mí cuando yo andaba en la calle. Que yo ¿Y qué concepto tú tienes calle. sobre él como artista? Muy bueno, un buen pues talento. ¿Y, ¿Y qué tú opinas de lo él, mejor? Que a nosotros? veces molesta mucho con eso de la pregunta y le dije, y hablé con Ralph me, y dijo que eso estaba Miguel en banda. Solo de Don Miguelo. No, ya, mira, mira cómo va a ser Cacúe. Eh. Habla ahora. Suelta eso. No, <risa> ese nombre no lo va a mencionar porque ni por bien ni por mal, porque es no, que en verdad, ya, ya. Eh, nosotros lo admiramos, Manino. Nosotros, no, no, nosotros pues, somos fanáticos. No es que es necesario ese chisme con él? Ya, eh. no, no, no me. Interesa, Oye, mire, eso, dame sentirte. la a una pregunta. De no me parece nada de eso ya. Eh, yo, a mi pensar, y lo pensé eso ayer, aparte arima. Yo creo la realidad de Best el Boss. Oye, yo pienso. Que ya hay talento. Para mí, San Francisco, el Cibao tiene demasiado talento, porque tanto como tú y otros eh, exponentes pueden hacerte una romántica, Real. pueden hacerte. Eh, hasta una bachata pueden hacer estos muchachos. Yo pienso, mi pensar, no sé si tú me secundas ahí, que es, tienen que enfocarse en promoción, en promocionar su tema, porque el talento está. Olvidarse de la unidad. Porque ni Dios pudo unir el mundo, Real. olvidarse de eso y enfocarse en la promoción, en el manejo. ¿Tú entiendes? En llevarse del que lo está manejando. Si un amigo suyo, Ridelfi, viene, ve, yo te quiero manejar. Él no es artista, él quiere llevarte un norte. ¿Tú entiendes? Que cuando lo, te llamen a ti, lo llamen a él el teléfono. ¿Tú entiendes? Pero aquí hay muchas personas que no se dejan manejar, muchos muchachos. ¿Tú entiendes? Que tal vez se le acerca... Eh, vamos un ejemplo, un Génesis, un Hector Flow, mira, esto es lo otro. Eh, vamos a manejarte así, vamos a hacer este Media tour. y los muchachos, porque ese... Y otra cosa... Tienen un ego. Tienen un ego, otra cosa. El que, el que se acerca a manejarte no es el inversionista, es el que está goceando porque es pobre también. Sí, sí. Tú entiendes, yo pienso ya, tú mismo, tú eres una persona que no puede, para mí, pensar en unidad con nadie. El que quiera hacer una cosa contigo, que se te acerque a la, a la compañía tuya. El que quiere hacer un tema, que hable contigo. Pero yo pienso ya que el tema de Miguel Valerio y, y de la unidad tiene que acabar. E ese es tu, tu pensar. Ese es mi pensamiento. Ya, pregunta la ya tienen, tienen que enfocarse en otra cosa que a la promoción. La pregunta para este. La pregunta mía. Sí, porque ya Dios lo dijo su pensamiento. No, ya es, también, Luis. Él dijo también. su pensamiento. Ahora, el haga el la pregunta. El cambio, el cambio, no, no, no. no, no, él, no. no, no él él, decirme, ¿Por, ¿por del qué? Del ¿eh? usted, ustedes coge el micrófono para ustedes dos ¿no? y nadie dice nada. No nada. Lionel habla muchísimo y tú Pero no dejas hablar a nadie. No, nada. Óyeme. No <ríe> Ridelfi. ¿Qué ha pasado eh, en cuanto a eso, el manejo y todo de la compañía Loren Greco y, y tú como artista? Nosotros teníamos el valor de, el valor de dos años que nos trabajábamos juntos, casi menos, más o menos por ahí. Pero bajo la firma. Sí, él estaba ya por su lado trabajando otro proyecto y yo seguí mi proyecto normal. No sé si tú sentiste que mi proyecto tuvo una baja, pero se mantuvo. Gracias a Dios, y a la fuerza de voluntad que yo tengo, mantuve mi proyecto, José dinero de donde no había y mantuve mi proyecto ahí, por lo menos que nunca se dejó hablar de mí. Hice cosas virales, en TikTok, en todos los lados. Eh, hice muchos videos, hice alrededor de nueve videos, estando solo. Y él ahora retoma de nuevo para, para eh, realizar este proyecto de lo que es lengua española, que te voy a explicar ahora el concepto de lengua española. Sí, dime de eso, sí. porque mamá, de no entiende, mamá no entiende eso, porque mamá no. cree que una materia <risa> de una materia de la clase que <risa> dan a los niños, ah, ah, oh, es, ah. esa, esa canción es muy linda, es, es para los niños, para a que no aprendan. No hablas, Mira, muchas de, mucha de las personas con discapacidad, tú sabes que no podemos tener relaciones sexuales. Okay. Eh, tú sabes, ya Ativo. con lo que... sí entonces, oye, oye, nosotros oye, tenemos un concepto oye, diferente. Oye, concepto? Oíste. <risas> oye, tú sabes que el tema es de doble sentido, en realidad. Es un poco eh, fresquito el tema, uh -huh. tú sabes. Y ¿Tú no crees, Ridefi, que eso del problema con la vaina de la escuela no te traería un inconveniente de ya después de lo que pasó con la persona? Eso no, no se trata, eso no hay escuela por ningún lado. Eso nosotros disfrazamos todo. Ok. Eso nosotros fue un disfraz que hicimos. Entonces, la persona con discapacidad... Se, eh, me, siempre me dicen, loco, que, que, que siempre hacen tema de esto, siempre hacen, pero tú nunca haces un tema para nosotros. Y, yo, y Loren Record me dio esa idea de hacer un tema que con, la, con la palabra lengua española. Uh -huh. Y de ahí viene ese tema. Incluso yo tengo mensajes, te lo voy a enseñar, de muchas personas con discapacidad que se sienten contentas y felices. Porque ya tienen un tema para dedicarle a las mujeres. ¿me entiendes? Oh, ya, no, no, no, ya, ya. ya. <risa> yo siempre... Pero, soy oye, oye, oye, ¿de qué forma? No es que yo te doy el amor, abrazo. Es que te doy la materia esa. Lengo paña. Ya bueno. qué cosa. Son las de, de la, la materia de la escuela a mí me gusta una sola. Lengo. <ríe> Mira, Lidefi. Tú sabes que hubo una confusión. Y me di en un dato que usted se quilló conmigo porque usted El, entendió... Este programa no pasaba si él no soltaba esa. No, no, tenía, tengo que la pregunta. Dale, dale. Eh, usted entendió, cuando yo dije que una, que una pegada, después de Don Miguelo, podía surgir con nuestro hermano y amigo, eh, eh, Calito eh, Taraba, que le decimos, eh, que ahora se llama YC. Pero Calito, nosotros vamos a decir así, ¿verdad, Neto? Nosotros tenemos así, ya, porque así de, de, de chamaquito. Entonces, nosotros entendíamos que por la forma en que se está promocionando y que puede conseguir una pegada, podía ser el próximo. Y me entendieron que lo tomaron como que era que tú decías, no, pero había una gente más conocida. Yo creo que yo entiendo que ser conocido y pegada son dos cosas diferentes. No sé si tú lo entiendes ahora de esa forma. White eh, un muchacho que lo está apoyando mucha gente de aquí de San Francisco Macor, incluso Max el Perro, que de los mío, DJ Graf. Eh, los Reyes Mundiales, todos ustedes en estos flows Y tú, Genoman eh, Un muchacho que nosotros mismos también Ronnie, nos Estamos Ronnie, apoyándolo, tú me entiendes Yo mismo lo apoyo, poniendo su música en los coros En la oficina del movimiento, ponemos su música eh, No le hemos mandado video todavía Pero sí lo ponemos eh, No hay ningún tipo de controversia con ese joven Ni nada de eso, simplemente Se malinterpretó la, la forma De la que tú lo dijiste, tú me entiendes Nosotros entendimos que es como que tú quisiste Ponerlo por encima de nosotros cuando tú sabes que no es así, que en realidad el chamaquito está trabajando bien, tiene, un, tiene un, un par de temas ahí que están metidos heavy. Que él puede, que la canción que de él puede la grabar pegada. No, el chamaquito ¿tú sabes? en pocas palabras está pegado. porque, porque no a mí me que... gusta su música y yo la pongo y la escucho. Porque okay, luego te digo, no es que esté por encima de ti. Nadie está por encima de nadie. Lo que tú seas conocido y una pegada de él, porque tú puedes pegar una canción un día y después desaparece. Hay gente que han pegado una canción y después desaparece. El ejemplo más vivo, nuestro amigo que está en Nueva York pegó, y ya no he vuelto a pegar otra canción. Dino, hombre. Nah. Di eh, estamos eh. aquí, de, eh. estamos aquí el, de... Exacto. Son eh, gente no, que pegan. No, la cosa esto, es ser pegado, porque no, él, puede, no, él puede pegar. Esto sabes, se la trata puerta. de perseverancia, manito. Tú puedes venir con hacer la bulla del mundo más grande. Y tú a los tres meses, manito, si el dinero... Pero él está muy él está muy sí, posible sí, que la sí. lo esté logrando. No, no, yo no te lo estoy diciendo por él. Te lo estoy diciendo por él ya por uh -huh. en general. Tú puedes venir a ser la bulla más grande del mundo y a los dos y tres meses, cuando ya se te acabó el millón o los dos millones de pesos, ya tú desapareces. Ah, no, y eso es mantenerse. ¿Tú, tú entiendes. Ese. Ya la perseverancia de un altitud. Por ejemplo, yo tengo cuatro años trabajando y estos cuatro años yo no me he dejado caer. Ha existido baja y ha existido, ha existido alta. Pero siempre me mantengo a la paleta, en la boca. El otro día traje música barreal. Tú sabes que es una influencia muy grande traje a, a, al Popi otro influencer muy grande, el hermano de Capricornio. Eh, muy pronto se estará trayendo también unos cuantos personajes más poderosos de ahí todavía, pero ya vamos a esperar a que pase el año. O sea, que yo siempre me, me mantengo haciendo esto, aquello, siempre me mantengo viral. Tenemos entrevistas del Popi con más de 300 mil reproducciones. Pero tú sabes, pero la, la diferencia. Sí, sí, sí, Manito. Porque y, es posible... Y yo no me quille en sí. sí. Nosotros utilizamos eso también para hacer la bullita. No, ¿Me no, entiendes? No, no todavía. No todavía, somos todavía. Palomos, pero tabarito. como te digo, eh... Dicen que el que sale a pescar es el que, el que trae el pescado, ¿sabes? No, claro. es, no es que está sentado en su casa. Realmente claro, hay yo. que felicitar a Ridelfi por sí, muy... Se eh. ha enfocado mucho en su carrera y, y siempre está trabajando para llevar. Para no, y yo más hacia adelante. Y yo creo que lo mejor y es cierto el. Yo ser lo, veo bonito, lo veo como gordito, no sé Everante. si fue porque se cortó. Pero la la yo pelada. lo veo como gordito, como, <ríe> bolito, <ríe> <o> <ríe> como gordito. que <ríe> hacer no, que voy por una vaina propia ahorita, cenar. Va... <risa> Me dio eh, para eso. Neto Flow va a pasar por la oficina de movimiento. Bajen hoy. A la... No, eh. hoy. Vamos a estar llamando de, de la familia musical. No, vamos a ver, vamos a ver. Hay que chequear la agenda. Hay que chequear hay que chequear. Hay que chequear la agenda. Tú sabes que tú... estamos perseguidos. No, no, no y nos perseguimos. No podemos... Y estamos medio contados. Tenemos pues... problemas. Tú Allá sabes, tuvimos a Graf, tuvimos más. Max. Cambio, Pero lo importante es que. El programa viene para que vayan entendiendo que nos vamos a pedir una nueva eh, temporada del programa y yo no estaré. ¿sabe? Ya estarán ah, Néstor y estarán Liz. Y es bueno que ya, ya en mi última la semana. Triste. En mi última semana, que ya vivo, vengo haciendo solamente productor, pude entrevistar a mi amigo y hermano Ridelfi. Ridelfi, no. para okay. adelante. ¿Y no, si oye, y... había y ese no, no, es, es que es mío. Es que.